Hola, soy Chepe Carlos de ALSLB. bienvenido a nuestro video especial de Halloween donde veremos cómo hacer un proyecto muy interesante y muy fácil de hacer En esta ocasión haremos una calabaza de seguridad en la cual nos vaya a informar cuando alguien venga a robar nuestros dulces o entre a nuestra habitación sin permiso delicado por lo cual necesitaremos diferentes componentes y este proyecto será hecho en este video por lo cual acompáñenme en esta versión especial de ALSLB en Halloween Primero definamos que necesitamos Obviamente fuera de la calabaza que alguien Un mayor de edad que la corte y la prepare Necesitaremos unos cuantos componentes Totalmente sencillos de conseguir. Necesitamos un SP8266 Vamos a usar cualquiera que deseemos. En mi caso voy a usar el de Sparform Usted puede usar el que más le convenga Necesitamos un sensor que nos permite Saber si hay alguien cerca De nuestros lugares delicados y también necesitamos unos leds para poder darle más espanto. Si no desean poner los leds, está bien. No pongan los leds para que no sepa la gente que está censando. En este caso, quiero que se vea, por lo cual he puesto algo exagerado. Pero usted perfectamente lo puede ocultar. Es decir, nadie sabrá. También he puesto unos stickers sobre los leds que vienen incluidos sobre la labor para que no se enciendan y no arruinen la sorpresa cuando sea detectados En este caso nos van a mandar un mensaje a nuestro celular mediante Telegram. Veamos cómo hacer este proyecto. Aquí tenemos el diagrama, el cual muestra las conexiones que son nada del otro mundo para ustedes que son unos expertos en electrónica. Vamos con un código vacío para que ustedes puedan detener. Si necesitan cargar el diagrama o cualquier cosa de esta noche, por favor, vean en la descripción en la parte de abajo estará toda la documentación para que ustedes lo puedan hacer también. primero no, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables que vamos a utilizar. Necesitamos los pines para el sensor ultrasonico, necesitamos también definir los LEDs que estamos utilizando después de haber creado los pines tenemos que inicializarlos debemos inicializarlos en setup, como salidas entrando dependiendo de cada uno nunca usado un ultrasónico. lo que hace un ultrasonico es tirar un sonido, este sonido cuando rebota y regresa al receptor podemos saber cuánto tiempo ha tardado en enviar y recibir el sonido, por lo cual podemos determinar en base a la viscosidad de cuánto tiempo tarda en venir y ir, calcular cuánta distancia estamos del objeto. No es preciso, ni que tiene un, un tubo que se abre bien amplio, no es sumamente recto, pero es suficientemente eficiente para proyectos simples como el que vamos a hacer hoy. Necesitamos también abrir la comunicación serial para poder depurar nuestro código y ver si todo está funcionando correctamente. Lo primero que vamos a abrir: no usamos 9600 como siempre lo hacemos porque el SP es un poquito más rápido por lo cual nos me siento un poquito muy lento para usarlo con el cp pero comiendo una velocidad mucho más alta. Lo primero que vamos a probar es eso de distancia, para ver que funciona correctamente y calculamos la distancia. Haré una función en la cual calculará la distancia, que lo que hacemos aquí es apagar el trigger, encenderlo de un solo y apagarlo bien pero bien rápido, con lo cual vamos a hacer un pequeño pulso de sonido que va a salir hacia afuera. Después vamos a calcular cuánto tiempo regresa ese pulso, y en base a eso podemos decir, la distancia es tanto, no apaguemos y encendamos primero el trigger. Después de haber apagado y encendido el trigger, tenemos que calcular cuánto tiempo reza esto. ¿Dónde vamos a recibir esto? En el pin de eco. Por lo cual usaremos una función especial. También noten que no hemos usado delay, sino micro delay, que es una función para hacer un delay aún más corto, por lo cual no queremos tardar mucho en mandar el sonido y tener un montón de problemas con el ruido. Con Pulse In vamos a poder calcular cuánto tiempo tarda en regresar y que se ponga el, el pin de eco en alto, cuánto tiempo ha tardado en mandar y recibir la señal a, al objeto. Como lo que queremos es regresar el velocidad o el tiempo que están en ir y regresar. Como se tardó un tiempo en ir y otro en regresar es dos veces, porque queremos una vez el viaje. Primero dividimos entre dos. Tenemos que dividirlo entre la viscosidad del aire, que es en este caso 29. Y no, con este tema ya devolvemos directamente cuántos centímetros está la distancia. Imprimimos esto en la comunicación en el loop para ver si está funcionando correctamente. estamos en una prueba y estamos imprimiendo en el puerto serial con 5 segundos en cada prueba. Subamos el código y probemos si funciona correctamente. Veamos si sirve. Seleccionamos en herramientas el SP que ustedes tengan. En este caso tengo un Sparzo, un Tinder y recuerden seleccionar correctamente el puerto. Después de lo que habrá subido, abrimos el comunicación serial y nos dice la distancia. Yo la tengo aquí exactamente enfrente de mí. Puedo moverme la mano para poder bajar la distancia. Será para atrás, bajar la distancia. Tiene un rango realmente decente de 1, 2 metros a 4 más o menos, pero no lo considera mucho eficiente. Lo que hemos nosotros cuando alguien pasa enfrente de ella nos manda una señal. Por lo cual vamos a usar esta distancia para calcular otros puntos. A veces se equivoca porque no encuentra no, o el sonido no regresa correctamente. Por lo cual hay que tomar también esto en cuenta para solventar diferentes problemas en el futuro. Ya habiendo calculado la distancia y tenerla correcta. Man hagamos la parte más importante del proyecto, que es enviarla vía wifi cuando alguien se acerca demasiado a nuestro cuarto o algunos dulces en esta calabaza. Por eso usaremos algo que hemos usado en muchos otros videos, que es mqtt. mqtt te permite mandar mensajes a través de un tópico, por lo cual podemos utilizarlo en esta ocasión. Usaremos la librería sub y pub que está dentro de Arduino para descargarla. No tienes que esta librería, es muy fácil. Se van a, se van a programa. Incluir librería gestor de librerías. Buscan pub y sub. Y esta librería que vamos a cargar, pub y sub client. Es lo que vamos a utilizar nosotros para poder hacer esta demo. Yo ya tengo instalado, pero cuídense que ya tengo instalada. Voy a abrir el ejemplo para utilizarlo de, de referencia para ir copiando y pegando el código. Vamos a archivo, ejemplo. Buscan la librería pub y sub. Yo tengo un montón de librerías instaladas. Y abran el ejemplo que dice sp8266. Este ejemplo nos permite mandar a través de un tópico información muy útil para poder comunicarla con mensajes. En este caso, él manda y recibe. En nuestro caso, solo no importa mandar información cuando encontramos a alguien que se acerca demasiado, por lo cual copiaremos algunas partes que son importantes para nosotros. Necesitaríamos librería, por lo cual lo primero que voy a copiar y lo pone en la parte de arriba. Necesitamos la información del broker, la contraseña del wifi y la nombre de la red a la cual vamos a conectarnos. En mi caso, poner la información de mi red, en el caso del local de ALsolv, que es el teléfono de acá. 25, 26, 48, 27. Este año nos quiere llamar. Añadimos los objetos necesarios para poder levantar la librería. Necesitamos la conexión con el cliente y un mensaje para poder enviar otro mensaje cuando ya encontremos algo y alguien se acercó a Necesitamos también inicializar algunas cosas, más que todo el Wi-Fi y la comunicación serial. Y también la conexión con el servidor MQTT, por lo cual vamos a copiar también esa parte del ejemplo. La función que tienen aquí para inicializar el wifi está correcta, por lo cual me la voy a copiar y me la voy a traer secuestrada. Veamos un, por un momento qué funciones con el servidor de MQTT estamos haciendo. Son dos. Una es conectar al servidor por la puerto 183. Este es el puerto que se usa para MQTT. Y dos es este el callback. Callback es una función cuando hay información va a ser llamada para poder leerla. En otro caso no la vamos a utilizar mucho, pero siempre es necesario tenerla por cualquier cosa que necesitamos en el futuro. El servidor que vamos a usar nosotros, en este caso es brokermqt dashboard. Voy a estar nuestro propio servidor, usar otros Y solo es necesario aquí cambiarlo internamente Voy a copiar y pegar el callback para dejarlo ahí Por si necesitamos en el futuro alguna parte de los proyecto Pero en nuestro caso no usaremos callback porque no nos recibiremos información Solo enviaremos cuando alguien se acerque a nuestros dulces Si nos vamos ahorita hacia el loop, veremos que hay unas cuantas funciones que necesitamos también copiar En este caso reconectar Reconectar nos conecta al servidor MQTT. por lo cual voy a copiar esta parte inicial y la voy a pegar dentro de mi loop. Y voy a borrar lo que tengo dentro del loop y lo voy a pegar. Lo que hacemos aquí es, si el cliente no está conectado, si no hemos pegado a la MQTT, conectarse por favor. Y después sigue creando. Si el cliente está conectado a la MQTT, no va a ser necesario volver a conectarnos. Necesitamos ir a copiar esta función que se llama Reconnect. Busquemos cómo está. La voy a copiar y también la voy a pegar dentro de nuestro código para poder utilizarla. Estudiamos esta función más a profundidad porque puede ser lo confusa. Reconnect, primero vez si está conectado, intenta él hasta que se conecte al MQTT, se va a salir de acá y va a seguir con el código, por lo cual si no tiene MQTT no funciona correctamente. Manda un mensaje intentando conectarse con el MQTT. Esta línea es súper mega importante. Si ustedes dan este mismo nombre, que en este caso es SP82Client, y si alguien más usa ese mismo nombre en la red de MQTT, van a tener conflictos con él porque están. Identificarse con el mismo nombre, por lo cual, cámbienlo para cada uno de sus demos Pongan un nombre creativo, pongan una forma que nadie más se le ocurre En mi caso, le voy a poner ALSole calabaza Porque si alguien más utiliza el celular, tiene un problema Pero si ustedes ven que tienen problemas, se conectan cada rato Por favor, cámbienlo de nuevo para uno que sea suyo único Si a usted no le gusta esto, ponen su propio servidor MQTT Y así van a evitar que tengan otro más conectado a la parte suya con el mismo nombre Después dice, se va a conectar Va a mandar un mensaje de hola, mira que acabo de llegar. En este caso, el mensaje out topic. Esto es no lo vamos a ocupar nosotros. Y después se suscribe a otro, a otro tópico. Tampoco vamos a necesitar nosotros suscribirnos. Nosotros lo vamos a mandar cuando estemos listos para enviar. Y si no se lo va a conectar, va a dar 5 segundos de espera y va a intentar de nuevo y de nuevo hasta que se conecte correctamente que está bien por nosotros en este proyecto. Algo que no hemos hecho y que sería bueno utilizar tenemos unos LED indicadores, en este caso los LED que están en los ojos de nuestra calabaza. Vamos a usarlos para ver si estamos aún ya listos y no está, aún se está conectando a nivel de Wi-Fi y a nivel de MQTT. Por lo cual, los dos LED los voy a encender y apagar para ver si están listos o no, el Wi-Fi y el MQTT. Voy a copiar el código este y dentro de Wi-Fi voy a apagar y encender los LED en una velocidad hecho en esta ocasión es cuando el web está conectando enciende y apaga el led cada medio segundo y cuando está conectando al MQTT se enciende y apaga cada segundo por lo cual se va a ver mucho más lento cuando esté mandando mensajes y vemos a ah, aún se ha conectado al MQTT o se desconectó porque está pispeando como loco la calabaza veamos más importante nuestro proyecto que es enviar un mensaje cuando alguien se acerca por lo cual vamos a hacer si sí, tan si sí, es menor que un valor en mi caso poner 500 que serían centímetros voy a enviar el mensaje por MQTT. ¿cómo se envía un mensaje por MQTT? muy fácil aquí tenemos la estructura voy a copiar esto nomás para tenerlo de referencia tenemos a cuál variable le vamos a caer primero tenemos mensaje msg después tenemos cuántos caracteres queremos editar máximo tenemos un texto y después el valor que queremos insertar en ese texto esto es una preparación del mensaje para que podamos enviarlo más fácilmente multiplicémonos para demostrar cuál sería el nuestro el nuestro diría a alguien a cierta cantidad de centímetros. Y en vez de valor, pondríamos aquí, distancia. Y para enviar este mensaje, lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos cuál tópico queremos enviarlo, y el mensaje que queremos enviar. El tópico es el lugar donde vamos a publicar esta información, y nuestro otro programa va a leerla. En este caso, voy a poner a -L -L calabaza, para saber qué es el tópico que utilizaré yo. Por favor, utilicen tópicos únicos, porque si alguien más usa tópicos, tal vez la otra persona publique sobre él. O como siempre, levanta su propio servidor o broker y así van a evitar que más personas lo utilicen su información. Para no estar enviando tan seguido, tan frecuente los datos, voy a poner un delay. Si en dado caso lo encontramos, para que no esté enviándolo, espaneándolo, por así decirlo. En mi caso voy a poner 10 segundos, pero usted puede poner la cantidad que usted quiera. No tengo 10 segundos porque el mío no es demo, por lo cual no me importa me envía caratos Verifiquemos si el código es correcto o tenemos que ver si reparar alguna información. Todo se ve bien. Subámoslo al SP. Sería bueno publicar la distancia o monitorearla en el puerto serial porque queremos depurar esto. Lo voy a poner de nuevo, eso que creo que lo borré. Subamos de nuevo, probemos si funciona bien. Creo que no está funcionando correctamente. Ahí dice que envió el dato, en 10 segundos más debe volver, debería volver a intentarlo Ahí está, la distancia es mayor que 50 Cuando la distancia es menor que 50 Envía el dato y se tarda 10 segundos en volver a intentarlo ¿Cómo podemos ver si esto funciona? Seguirá. Podemos usar mosquito Ahora un mosquito, ¿Con mosquito Que es un programa que está en nuestra computadora para poder probarlo vía terminal Podemos ver si están cayendo mensajes a través de algunos tópicos Hay que darle el menos "-h", el nombre del servidor que en nuestro caso se llama, el servicio se llama, aquí está, broker.dash menos el tópico o el mensaje que estamos leyendo, en nuestro caso nos ha puesto a la lo ve, calabaza, ah lo puse mal calabaza con Z con Z, no sé, como estoy solito ahorita voy a seguir con qué con S, pongan en los comentarios abajo si es con Z con S calabaza, porque no estoy seguro me manda, pero me manda mala información creo que voy a borrar distancia en una variable para no tener, para no tener que colgar en cada lado sobre todo no le gusta. Ya funciona correctamente, cometí el pequeño error. Aquí es menos D para poner un dígito. Si lo vemos acá, ya vemos que no dando correctamente la información, que es de 24 centímetros. Me voy a alejar para que deje de mandar información. Pongo la mano y me cae un solo que está alguien a 20 centímetros. Obviamente no no sirve por sí mismo. Ahora hagamos la aplicación para que nos carguen a nuestro celular cuando alguien se acerque a nuestra, a nuestra calabaza. Para hacer la aplicación vamos a usar algo llamado Node.js. Node.js es un lenguaje de formación para hacer aplicaciones del lado del servidor usando JavaScript. En anteriores veces ya hemos hecho videos, por favor vean las cartas arriba para si quieren hacer esto más lentamente. Iremos un poquito rápido para poder terminar este proyecto y hacerlo funcional. ¡Wow! En nuestro terminal tenemos que ir a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto. En mi caso es una dirección bien larga, por lo cual me disculpa por eso. Ahora voy a crear la carpeta donde voy a hacer mi proyecto. Dentro de la carpeta que ya creé y también entré dentro de ella, voy a ejecutar el comando npn init, que es para inicializar. Me aporté la información dentro de mi, pro mi programa. Le pone que se marca la base inteligente y otra información necesaria. Todo lo pone por default, efecto el autor, le pone hf carlos y seguimos. Y no mostrar esta información, que es un resumen, le decimos que sí. Ya tenemos listo creado el paquete, que es nada más para decir cómo va a estar siendo el programa Voy a usar mi editor, en este caso se llama Atom Ustedes pueden abrir el editor y dar el archivo a abrir, yo solo poner Atom punto porque estoy en el terminal Me lo abrir dentro de la carpeta, y entonces tengo el archivo que acabo de crear Este archivo solo pues, dice la información que vamos a crear hace poquito Vamos a crear un archivo llamado index.js Y este index.js va a poner nuestro código ¿Qué va a poner este código? No se preocupes vamos a usar un tutorial para utilizar esto Vamos al navegador y ponemos npmjs, que es el lugar para encontrar paquetes para el nuevo JS. Voy a poner para Telegram y vamos a instalar en mi caso el nodo Telegram bot. Aquí hay un montón una librería. Ustedes pueden seguir buscando un montón de cosas que para diferentes proyectos. Me dice cómo se instala, que aquí está el comando. Voy a copiarlo y lo voy a pegar dentro de mi terminal. Me está instalando. Vamos a copiar el ejemplo. Que este es el ejemplo que está acá. Voy a copiar todo esto. Y lo voy a pegar dentro de mi editor. Para que sea más fácil de leerlo, voy a quitar todos los comentarios, que son lo que está con pleca, pleca, que son explicaciones para los humanos. Y voy a solamente una función, que creo que necesitamos para este video. Ahí tenemos el código reducido de lo que hemos necesitado ahorita. Necesitamos un token. Vamos a crear ese token ahorita rápidamente. Entramos, entramos a Telegram y nos vamos a hablar con el chatbot. Usando la Telegram de nuestra computadora, lo puedo hacer perfectamente dentro de mi celular. Pero ahorita vamos a usarlo con la computadora porque todos podemos verlo tranquilamente. Buscamos al bot father. En el botfather podemos hacer diferentes comandos. Le voy a poner pleca new bot. Me pregunta, ¿cómo quiere que se llame el nuevo bot? ¿Cuál es el nombre? Yo pongo en este caso al calabaza con S. En los comentarios pongan cómo se pone porque creo que está mal escrito. Me pregunta, ¿cuál es el username? El username debe terminar con bot. Por lo cual ponga siempre al finalizar bot. Pongo a poner a solv. Lo voy a poner uh, poné, en mi caso alslb calabaza bot. Con S para no pasar pues, con la misma tradición y me manda un token, ese token de copiarlo y evitar cualquier otra persona los tokens porque no puede controlar mi bot, en este caso como un blog de este video creo que va a morir después para que no, no me lo utilicen para los fines malvados veamos este token acá, salvamos esto, ahora para ejecutarlo vamos a terminar y le damos node espacio y el nombre de archivo que se llama index.js nos activó el bot y dentro de nuestro telegram ya sea con nuestro celular o en la computadora podemos chatear con este bot cualquier persona en el mundo en este momento en este caso, el bot no hace mucho, pero probémoslo ahorita como está. Ahí está. Le vamos a iniciar. Le voy a decir hola. Y él me responde como recibe tu mensaje. veamos qué hace el código. En este caso, cuando alguien le dice hola, eso lo responde con el mismo mensaje. En este caso, no queremos mandarle mensajes al bot. Queremos que él nos mande a decir cuando alguien entra en nuestra propiedad. Necesitamos el ID. El ID único entre nosotros y el bot. ¿Quién es? Es el chat ID. Que es este que está acá. Este chat ID lo voy a imprimir en la consola, en la comunicación serial voy a separar el código, lo voy a ejecutar de nuevo, y cuando yo hable con mi bot me responde igual pero en la terminal me dijo que mi id único entre yo y el bot es el 30085334 voy a copiar este número y lo voy a guardar dentro de mi código Bar y le voy a poner id secreto ¿cómo enviamos mensajes? porque ya recordemos es bot el ID secreto, el id y el mensaje que vamos a enviar. Ahora incluyamos los MQTT a este código que vamos trabajando. Lo mismo, vamos a la página y buscamos aquí MQTT. En este caso vamos a usar la primera que está en la, en la lista. Pegamos el comando de instalación que está acá. Lo pegamos en la terminal. Y aquí está el ejemplo. Vamos a copiar parte por parte lo que necesitamos para pegar nuestro código. Voy a copiar la primera parte, la librería. Y la creación de la conexión. En este caso dice... Test.Mosquito.org Que es otro broker Que no usamos nosotros Tenemos que poner aquí El broker que estamos usando nosotros En nuestro caso Hemos puesto que se llama MQTT Dashboard.com Al principio ponemos mqt dos puntos Porque es el protocolo Que vamos a utilizar Porque lo hacemos así Copiamos la función OnConnect Cuando se conecte Que se active Y también copiar la función OnMessage Y ahí te la vamos a editar Para nuestros fines malvados <risas> Tenemos aquí las dos funciones Más principales OnConnect Cuando hay un mensaje Cuando se conecte que se conecte a un, se suscriba a este tema y mande un mensaje En otro caso, no queremos eso Queremos que se suscriba a Acá a calabaza con S Y que nos mande un mensaje de hola Y queremos, cada vez que venga un mensaje Que nos mande por Telegram, que alguien se, ese mensaje Vamos a copiar este código Y cuando recibamos un mensaje, queremos mandar a decir. Vamos a poner aquí el mensaje Mi amo, alguien llegó que nos diga él que alguien llegó y que nos manda el mensaje que le cayó él que, para que podamos confirmar y a quién se lo vamos a mandar en este mensaje al ID secreto a este ID que tenemos de arriba que hace rato conseguimos ¿no? cada vez que nos llega un mensaje por MQTT vamos a decir mi amo alguien llegó y va a mandar el mensaje que está aquí probemos esto si todo funciona correctamente todo se ve muy bien deberíamos recibir mensajes ya escrito diferente a él se lo ve calabaza Creo que tampoco con B mayúscula, B más grande. Pongan los comentarios de nuevo cuál es la manera correcta. Ajá. Bueno, sudamos, probemos otra vez el código. Ya debería funcionar. No encuentro otro error en que Carla. Chivo, ya me cayó en mi celular. Ese mensaje que alguien llegó ahorita. Ah, cometí un pequeño error acá. Aquí mato al cliente. Por lo cual esto no debería estar. Queremos que el sistema esté continuo y te mandando mensajes cada momento. Gracias a que están suscribiendo aquí en mitad de una grabación no quita eso disculpen ahí me cayó ahorita un mensaje veámoslo aquí para que ustedes lo puedan ver ahí me cayó otra vez otro mensaje y cada vez que alguien pase cerca cada vez que alguien pase cerca se va a mandar otro mensaje ahí me cayó y tenemos nuestro sistema de seguridad con una calabaza inteligente usando MQTT no JS, y un montón de tecnologías que les puede pasar genial si les gustó el este video, denle manos para arriba en YouTube. Por pongan, ¿qué les pareció una calabaza con un SP a borno? Y si les gusta este video, recuerden que publicamos todas las semanas y hacemos streaming los viernes, por lo cual no se lo quieran perder. He aguantado esta máscara casi dos horas, por lo cual denle manos para arriba de nuevo a esa cosa y suscríbanse. Aquí hay unos cuantos videos que acá, que el una con el algoritmo y aquí está. El último video de Halloween. A ver si les gusta. Y nos vemos en el próximo video. Soy Chepe Carlos. Otra vez de Ah él se lo ven. Un video, otro video. ¡Adiós!